Un dilema conmigo mismo, porque como voy un poco justo de tiempo por haber salido un poco tarde esta mañana, y para intentar llegar lo antes posible a Medina lavar un poco la ropa que llevo y que sé que antes de que se vaya el sol, como a la vuelta tengo que bajar por Molina de Dragón y volver por aquí, sería buena idea que ya me, me sellen el salvoconducto de Maranchón y el salvoconducto del Luzón. Aunque Luzón me pilla de paso, pero según los kilómetros que me tenga que desviar igual a la vuelta me cogería mejor porque desde Molina hasta el Alcolea he de coger esta misma carretera todo recto. Ya veremos. A ver, dentro de los 6 kilómetros que me faltan para Luzón, según lleve el culo y las piernas me faltan unos 4 o 5 kilómetros hasta el desvío de Luzón. Según tenga el culo y las piernas que el culo la verdad es que después de 70 kilómetros ya va estando un poco afectado Al final no me he quedado el luzón a sellar, me ha dado bastante pereza porque aunque eran 3 kilómetros, pero eran 3 kilómetros cuesta abajo, que luego con el dolor de culo de 80 kilómetros, súbelo y me ha dado pereza. Así que he millas. Como llevaba un par de horas de retraso hoy, ya me había descolgado un poco. Así que, como de todas formas a la vuelta, cuando, cuando baje por Molina de Aragón, pasaré por la misma carretera y con menos kilómetros aprovecharé para para comer y que me sellen ahí el luzón así que de momento tirando millas seguimos con la aventura con la ciclo aventura <música> 6 y media de la tarde del día 1 tramo 2 Est estoy saliendo de la población de Laina que aquí no hay sellado ni nada y me quedan 14 kilómetros hasta Medinaceli fin de tramo, fin de día y, y a buscar un sitio donde donde echar el tingao y la tienda al final el día ha levantado Hace un calor, no hace un calor excesivo, pero hace un sol que te torras. Pero bueno, a mí me gusta más torrarme que, que pansirme como una pasa arrugada, como un garbanzón. Así que nada, vamos a darle esos últimos 14 kilometrillos y llegamos. Relax. ¡Qué locura de ciudad, Pato, Burgo, donde se hace realidad lo absurdo de sus leyendas! ¡No te sorprendas, Pato, no salgas.